La octava ruta Costa del Sol de vehículos clásicos se reunirá desde este viernes 20 de septiembre y hasta el domingo 22 a 40 coches de época que recorrerán distintos puntos de la ciudad en una cita donde los apasionados del motor podrán disfrutar con automóviles que datan desde el 1920 hasta los años 60 el Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, el Vicepresidente del Club de Vehículos Históricos Costa del Sol, Miguel García, y el Tesorero del Colectivo Pepe Romero han presentado este evento en el que participarán propietarios procedentes de distintos puntos de España. Bueno, buenos días. Nos encontramos en la Plaza de la Iglesia y aquí, como ven, estamos rodeados de unos coches de épocas maravillosos y me acompañan el tesorero de del club de vehículo del club de vehículo histórico muy bien Costa del Sol el Pepe Romero nuestro amigo Pepe Romero y también el vicepresidente en este caso Miguel García Miguel, García. Miguel Ángel o Miguel. Miguel, Miguel, Miguel Miguel bueno yo creo que estamos de enhorabuena no porque si estamos hablando de de atractivo turístico tanto en Marbella como en San Pedro de Alcántara qué mejor celebración que el hecho de presentar ...la octava edición... ...de la ruta podemos decir Costa del Sol... ...de vehículos de época o vehículos históricos... ...que se va a celebrar los próximos 20, 21 y 22... ...en nuestro término municipal... ...va a tener su sede fundamentalmente en San Pedro de Alcántara... ...pero hará recorridos por todo el término municipal... ...por Marbella, por el Paso Marítimo... ...llegará a, a, también al Centro Comercial La Cañada... Sí. ...y en este caso pues mi amigo Pepe Romero pues lo explicará... ...yo simplemente tengo que decirle una cosa... ...es decir, y agradezco que Pepe Romero... ...y Miguel García estén aquí a mi lado... ...porque yo creo que este tipo de eh, eventos... ...este tipo de actividades... ...son muy importantes por varios motivos... ...el primero porque primero vamos a tener... ...en torno a 40 vehículos de época, vehículos históricos... ...pero a su vez también, algo importante... ...que estos vehículos no son simplemente de propietarios... ...que están afincados en la Costa del Sol... ...y en Marbella, en San Pedro... ...sino que vienen de toda España, con lo cual... Tiene un atractivo turístico porque vienen los propietarios, vienen amigos, vienen familiares y sobre todo ya estamos hablando de su octava edición, con lo cual está consolidado en el tiempo. Y yo desde aquí ya quiero anunciarles públicamente que para la novena edición van a contar, por parte de la Atención de Alcaldía de San Pedro y el Intento Marbella, con la máxima colaboración posible y, sobre todo, intentar que crezca este evento en importancia. Yo creo que es muy loable, es, muy, es una actividad que nosotros queremos potenciar y, sobre todo, invitar a todos los vecinos de San Pedro, a todos los vecinos de Marbella, a disfrutar de estos vehículos de época que, como me decían anteriormente, estamos hablando... ...que son anteriores al año 1950... ¿no? ...yo voy a, voy a explicar más el recorrido... ...porque no, sí, los sí. coches lo va a decir Miguel... El recorrido, ...el recorrido nuestro salimos a las seis y media... ...del Hotel Paloma Blanca... ...del Cortijo Blanco... ...hacemos recorrido de Marbella... ...porque nos lleva la policía y nos han marcado ellos... ...nos marca el recorrido porque nosotros no podemos... fíjese ellos... ...como es lógico... ...nos lleva a las ocho, tenemos la entrada... ...al Boulevard de San Pedro... Que es donde vamos a hacer la presentación vehículo por vehículo... ...y presentando el conductor del vehículo... ...a la señora, a las autoridades... ...y diciendo de dónde viene, del punto que viene... ...y mientras tanto hay un señor que va diciendo... ...la historia de, de cada coche... ...entonces comenzamos aquí a las 8... ...terminaremos sobre las 10 más o menos... ...y al día siguiente tenemos un recorrido... ...de 140 kilómetros... ...que haremos Pedro, San Pedro, Sabinilla, ...primero San Pedro, después hacemos Pedro, eh, ...Manirva... ...subimos por Agosín, bajamos a la carretera de Ronda para abajo... ...en fin, tenemos un recorrido bastante bueno ese día... ...tenemos un aperitivo en Ronda... ...y después también vamos a ver un, unos museos en Ronda y tal... ...y el domingo tenemos las salidas de, del hotel a las nueve y media... ...ah bueno, por la noche tenemos el... ...el sábado por la noche tenemos la cena de gala en el Nuevo Reino... ...y el domingo salimos por la mañana... ...vamos a visitar el pueblo de Benaví... Como es lógico, porque es de los nuestros. Entonces hacemos Venabeilla, bajamos por la carretera de Ronda y a las 10 y media tenemos la entrada a Puerto Banú. Aparcamos en Puerto Banú, dentro de Puerto Banú, y como viene gente de todas partes que la mitad no ven playa ni nada, pues entonces les vamos a dar una vuelta en un barco hasta Marbella. ...volvemos del barco, salimos de allí... y ...nos vamos a Santiago, a la, al restaurante de Santiago... ...y aparcamos todos los coches en la puerta... Y ...allí estaremos hasta las 5 de la tarde, aparcados". Eh, ante todo quisiera agradecer la, las palabras del señor alcalde... ...también las de Pepe y a, aquí a, a los presentes... ...vienen un montón de coches muy, muy buenos... ...el Club de Málaga cuenta con uno, unas marcas muy prestigiosas... ...como son Mercedes, Packard, Buick... Ford, San Vintalbot y entre otros tenemos la suerte de tener aquí en Ronda el coche que está en el cartel, de, el cartel de, la, de la inauguración del rally este que es un State del año 1920. Este coche es único en el mundo, no se conoce que exista otro ...en el mundo, este coche lo encontró... ...su actual dueño en, en un cortijo en Sevilla... ...estaba emparedado... ...y tuvo la suerte de encontrarlo ahí y ...comprarlo... Y, ...y ahí está que lo tiene... ...como salió de fábrica... ...tiene impoluto en todos los aspectos... ...y en fin, si quieren ustedes saber algo... ...de algunas el, otras marcas pues... pues antiguo, ...ese es el más antiguo que, que viene al rally... ...los demás son todos... ...pues entre el año 1929, el 33, 35, hasta el 53... ¿Y la marca de qué países? Es que yo soy la marca hay, ¿americanos? Esta es americano. este, este es americano, este rojo de aquí es inglés... ...la marca hay, americano, italiano, alemán, ...franceses también porque vienen Peugeot... ¿Ingleses? Eh? Sí, inglés, eh, en fin, vienen de toda Europa prácticamente... Y estos dos que tenemos, aquí, dos que tenemos aquí, este es el 29, que es el coche de Pepe Romero, es un Ford A, que es un coche que se, se hicieron muchos, muchos en, en América, coche muy fiable, coche que anda muy bien, y este otro es un coche del año 60, es un Triumph, Triumph Vitesse, del año 1960, es un 2 litros, 2.000 centímetros cúbicos y seis cilindros en línea. Es un coche muy, muy polivalente porque es abierto y al mismo tiempo la mayoría de los coches abiertos suelen ser de dos plazas. Sin embargo, este es cuatro plazas, cuatro plazas autorizadas.